Y le damos la bienvenida una vez más a nuestro querido profesor, el doctor Octavio Lister en contacto con el mundo. Profesor, saludo una vez más, qué bueno que está con nosotros. Buenos días, Víctor, Nelly, Emanuel y todos los amigos de soporte técnico. Contento de estar con ustedes, pero antes de entrar en los temas que hemos preparado, me siento sumamente compungido con la noticia sobre el fallecimiento del doctor Reinaldo Pared Pérez quienes éramos grandes amigos, independientemente de los años que militamos junto en el Partido de la Liberación Dominicana. También fuimos diputados del 1998 al 2002. El primer vocero del bloque del PLD en ese periodo fue el doctor eh, José Joaquín Vidó Medina. Después lo, lo sucedí yo porque él renunció. Seguí otro periodo y entonces después Reinaldo Paré Pérez De ahí Reinaldo entonces fue electo senador Y llegó a ser durante siete años presidente del Senado Yo creo que es una gran pérdida para el país Me enteré en la madrugada que me llamaron eh, Obviamente en las redes sociales el morbo eh, De todo tipo de conjeturas y de rumores Pero obviamente quien se suicida está pasando por un momento difícil De depresión y una enfermedad muy fuerte. y acuérdense también del asunto del cáncer que él padecía en la garganta que aunque viajó a Estados Unidos y pudo recuperarse en parte pero al parecer eh, eh, seguía con ese problema eh, paz a sus restos y nuestro abrazo solidario y sentida condolencia a su esposa Ingrid a sus familiares, amigos y compañeros de su partido se ha ido un gran dominicano y lo lamentamos mucho. Así es, ya nosotros pues hacíamos lo mismo al principio del programa, tal cual señala el doctor Octavio Lister. Un gran dominicano, un hombre político eh, desde muy jovencito, como está acá señalando, desde el 74, entró a formar parte como circulista al Partido de la Liberación Dominicana. Y en sus últimos años conocemos ya eh, la historia de este gran hombre político dominicano. Doctor... ...en contacto con el mundo y tenemos un tema... ...y es la cumbre del G-20 como primer tema que usted tiene... Sí. En, en, en, programado en, la ...en la agenda de hoy. Existen varios foros internacionales... ...el primero que se formó fue el G-7... ...después le decían el G-7 más sí, uno. Fue, fue aumentando... No, lo que pasó fue que los países que lo integran... Dejaron afuera a Rusia. Son Estados Unidos, obviamente, eh, Canadá, Japón, Italia, Francia, Alemania. Eh, son siete, tal vez me falte uno. El Reino Unido. Reino me Unido, falta. correcto. Y también eh, participa un representante de la Unión Europea. Lo que sucede es que excluyeron a Rusia cuando se presentó el conflicto con Crimea, Crimea es la península, que reclama tanto Ucrania como Rusia. Entonces, acuérdense que Rusia invadió a Ucrania y ahí decidieron excluirlo. Pero después lo llamaron y ahora es G7 más 1, o sea, son 8. Pero este es un, un foro donde participan los líderes y representantes de las siete potencias económica, política y de desarrollo del mundo. Eso fue en el 1975. Pero en el 1999 se crea el G20, que originalmente era de las máximas autoridades del sector económico y financiero de 20 países, donde están incluidos estos siete y otros más de Asia, de África y de América Latina, están Brasil, México, Argentina, Argentina, y obviamente que comenzó siendo solamente una instancia de las autoridades económicas, pero después ya se convirtió en otro foro a nivel presidencial y de jefe de Estado. Entonces, en Roma, Italia, se está celebrando esta cumbre. En este momento. En este momento... Realmente mañana es cuando comienza ya con la presencia de la mayoría de los jefes de Estado Con la ausencia de Vladimir Putin, presidente de Rusia, de Xi Jinping, el de China eh, Porque ellos tienen problema ahora mismo con el coronavirus con, con el COVID, sí. Ellos van a participar de manera virtual, a través de la magia de la tecnología Pero no presencial Otro ausente es el primer ministro de Japón pero eso obedece a que ya están de elecciones. También eh, Andrés Manuel López Obrador, pero por un asunto muy particular, y es que él no hace viajes internacionales, él envía al canciller, Ebrán Y el de Brasil, que todavía es un misterio si va a asistir o no, porque está confrontando una situación política muy delicada, ya que se le está acusando de haber cometido crímenes de lesa, de lesa, de lesa humanidad. humanidad por el mal manejo de la pandemia y por la terquedad. Él nunca se puso en cuarentena. Cuando le dio el COVID, él seguía andando en tip, todo tipo de reuniones, sí, y andando en calle, montando dio. caballos, sin sí, sí, mascarilla. Incluso no se quería vacunar, imitando a Trump, imitando a Andrés Manuel López Obrador, que terminaron vacunándose. Doctor, la, la importancia de la reunión de este grupo de Sí, como foro, obviamente un foro político, ¿verdad? Pero ahí se tratan eh, temas de carácter económico. Cuando decimos foro político, no, sé. no, no, no, no, no, necesariamente ah, no, okay. no, no, no. Teoría no, la, no, no, no, no, no, por ejemplo, ahí, ahí, se, ahí se perfilan los destinos de los próximos años. Correcto, eso es anual que se hace esas reuniones. Ahora bien... Ahí se teoriza, ¿no? no, y se va con una venta eh, de trabajo. Espérate, espérate, déjame terminar, porque... Para, para concluir lo que tú estás diciendo, pero déjame terminar. Para que después no digan que el teórico soy yo. Pues Hoy se tratarán temas económicos y, y temas que tienen que ver con la recuperación de la, de la economía en el mundo. Porque Gracias. la crisis sanitaria ha traído una crisis política que de eso, eh, económica que de eso hablamos en el programa pasado. Y mire, déjeme decirle algo. En México... Durante una semana van a cerrar la fábrica de la Ford Motors en Hermosillo. Durante una semana ya lo han hecho en otros estados de México porque ahí es donde se están fabricando la mayoría de los vehículos Ford para exportarlos a Estados Unidos, pero tienen problemas con los eh, semiconductores que, que tienen que ver con la tecnología. Entonces no han podido terminar los vehículos. Me decía un familiar que vive en la Florida... Si tú vas a un dealer, no encuentras casi vehículo nuevo a la venta, lo que hay carísimo. Y lo que se está haciendo ahora en Estados Unidos, lo que nunca se hacía, es vender los vehículos usados que también están caros. Y imagínense ustedes lo que sería el flete de traerlo a nuestros países. Eh, en todo caso, esta ellos van a tratar esos temas, pero realmente el tema principal tiene que ver con el cambio climático porque el que preside esta cumbre es Mario Draghi, el primer ministro de Italia, que está preparando, la, la, el, el, está preparando el terreno para la COP21, eh, que se va a celebrar en Glasgow, eh, Escocia. Ustedes se recuerdan que cuando la COP21 eh, COP de París, que ahí aprobaron muchísimas cosas, que para el año 2030, cero y todas esas cuestiones, pero los países altamente industrializados son los que no lo han cumplido incluyendo China, China importa metales hierro, bueno, hasta de aquí que no somos no tenemos minas de, de, de, de cobre ni de bronce ni nada, por eso se debe el robo de todo esos letreros y de la tapa de los, de, de, los de los alcantarillados porque la funden y entonces lo están exportando a China pero China con todo esos rascacielos, mega rascacielos que está construyendo pues necesita más y más toneladas de hierro entonces eh, parece ser que con lo que está pasando en el mundo los desiertos se inundan, los lugares cálidos cae nieve, cae granizo los lugares fríos hace sequía, hay incendios forestales y, en, y, y el en, volcán el volcán de la vieja en, en la Al, palma de Cumbre Vieja. Es, es, es, es, ¿eh? cumbre vieja, cumbre vieja. Lo que pasa es que en Costa Rica hay uno que se llama el Rincón de la Vieja. y en esos, No sé qué parte del Rincón, pero se llama el Rincón de la Vieja. ¿verdad? Y en esos, Entonces, foros, por eso me y en esos este. foros internacionales, por eso que yo digo, se sigue teorizando y no se sigue aportando ni, da, ni poniendo en acción las la supuestas soluciones que ellos tienen. A ese problema, es por eso que digo, doctor, que se sigue teorizando. Luz, luz. Y lo digo, por ejemplo, en el mismo caso, la recién pasada más cerca nuestra, la de sí. la ONU, por ejemplo, sí. donde el tema principal, sobre todo el que expuso nuestro presidente, fue el, el caso, por ejemplo, de Haití. Y, y de ahí para acá, lo que ha habido más problema en Haití. Claro. Sí. Sí. Ay, eh, sí. Hablando sí. ahora que usted, que bueno, que Víctor toca el tema de Haití, que usted estaba hablando del cambio climático y estamos en el tema de la cumbre del G20. Hay otra cumbre que se realizará en Londres, me parece, que es de la Unión de las Naciones ah, bueno. Unidas, de la ONU, sobre cambio climático. El presidente Luis Abinader estaba agendado para visitar uh -huh. y suspendió la visita por la crisis haitiana. Eh, eh, ¿Cómo ve usted esta parte y qué importancia tiene esa cumbre también? Sí, pero esa es la de Glasgow en Escocia, que claro, hace parte de, del Reino Unido, del Reino Unido. Eh, sí, no, esa es importantísima porque ahí se definirá al año 2000, bueno yo no creo... creo que, que al 2030, 2050, creo. 2050, ya el 2030 que era lo original ya es imposible. Y la excusa del presidente dominicano es precisamente que con la crisis que hay en Haití no se sabe en qué momento pueda eh, la República Dominicana, su gobierno, tomar algunas medidas. Que se agudiza, Pero yo minutos. creo que también por los problemas internos que hay en el país, tanto con el COVID. Eh, con la misma cuestión de la reforma que aunque la desmontó eso no, bueno, con la el motín la sonada que tienen los senadores de su propio partido en el Congreso eh, esto es lo que llama la atención si ustedes se dan cuenta el presidente Luis Abinader está solo, no tiene una estructura política porque cada quien está siguiendo sus intereses los dos más grandes opositores se llaman Hipólito Mejía y Ramón Abulquerque ahora bien Volviendo al tema de la G20, ahí hay una reunión bilateral de mucha importancia. Y yo me río porque es la reunión entre Joe Biden de Estados Unidos y Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel, de, Francia. de Francia. Y es para tratar de, de suavizar las tensiones que se han creado. ¿Y ustedes saben dónde surgió esta, esta situación entre los dos países? Que Francia tenía cerrado un negocio multimillonario con Australia para venderle unos submarinos nucleares. Estados Unidos le tumbó esa negociación y se lo vendió primero que Francia. De aquí se, se tienen dos lecturas. En primer lugar, que uno dice que entre, mangue, entre bomberos no se pisan la manguera, pero los intereses económicos están por encima de todo. Y la segunda es que Joe Biden, el católico, el que todo el mundo veía, eh, que se retira de, de, de Afganistán, y está buscando la manera de no estar presente en esos países. Vende un, vende un submarino. Nuclear. Uno no, submarinos. Y ahora hay un tema que vi que andan en Taiwán por ahí haciendo algunos ejercicios, el ejército. Siempre china. Lo, siempre <risa> lo han hecho porque China nunca ha reconocido a Taiwán como una república independiente, sino como una provincia china. ¿Verdad? Y entonces, china, bueno, China, ayer, eh, Taiwán ayer que era la isla de Formosa, Taiwán ayer, pidió a los Estados Unidos que no lo dejaran solo. O sea que los servicios de inteligencia de ellos tienen que saber qué, qué es lo pasa? que se está presentando. El y Lister. mientras más Estados Unidos se distancia de China y de Rusia, ellos van a actuar con mayor libertad. Y estamos hablando de potencia, ¿eh? Pero dentro del ámbito internacional, Lister, y bueno, que estábamos tocando el tema del Reino Unido, a propósito del Reino Unido, y, y demás. Hay un tema que nos concierne con el Reino Unido y es que en el día de ayer el Reino Unido anunció que retira a la República Dominicana de la lista roja de viajes y a partir del primero de noviembre todos los viajeros del Reino Unido ya podrán venir a República Dominicana sin tener que guardar eh, cuarentena al regresar al Reino Unido y ya no estamos en la famosa lista roja. Eso aportaría muchísimo al turismo. ¿Qué repercusiones económicas, políticas, quizá? pudiera tener eso a, para la República Dominicana y qué tan importantes son esas relaciones con el Reino Unido para nosotros. Sí, eh, lo que sucede es que, acuérdense que Inglaterra atravesó una crisis muy grande con el COVID y ahora mismo tiene una crisis económica, usted, no sé si ustedes han visto las imágenes, en los supermercados están desabastecidos. Vacío, sí. sí, sí. Vacío. Ok, entonces ellos presentaron la variante del Reino Unido, acuérdense. Pero... Nos incluyeron una lista roja de los países que no podían visitar los eh, nacionales ingleses, británicos, y estábamos nosotros. Ellos han venido desescalando. Des des des que debiera ser Era... lo contrario, nosotros prohibirle que no se, se visite entonces ellos hacen lo contrario. Así mismo, sí. tú lo dices. Parece y es no verdad. La no, no pero espérate. Gracias, ellos están... colores, ¿sí? Han venido una desescalada. Eran 40 y pico de perdón, países. Pero, otros, como nosotros no tomamos la iniciativa, otros lo hacen por nosotros. Exacto. Claro, claro. Entonces ha venido la desescalada, originalmente eran 40 y tantos países. Entonces los últimos siete, Colombia, Perú, Panamá, eh, Ecuador, Venezuela, República Dominicana y otros, no recuerdo en este momento, y tal como señala Emanuel, ya los dominicanos podrán viajar, porque antes nada más podían viajar los nacionales ingleses o que tuvieran residencia allá. Ahora, eh, el requisito era, de lo que iban, que no fueran así, que tenían que haber mostrado la vacuna, las dosis, como acá, como, como se va a exigir ahora, pero tenía que hacer una cuarentena de 10 mm. días en un hotel señalado por el gobierno. Y había que pagar cuántas libras. 3.500 euros. Cinco y pico de dólares. Imagínate, yo me imagino que ningún turista iba a hacer eso. Eso para que nadie fuera. Hombre, no para motiva, que, exactamente, no era un impedimento adicional. Ya nos sacaron de la lista roja. Muy bien, no es tanto de los dominicanos que puedan viajar allá, porque yo me imagino que muchos son estudiantes, ¿verdad?, pero sí, de Inglaterra para acá, porque el principal país de turismo aquí, los principales turistas vienen de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra tienen una, una buena presencia y como aquí ha, el, se ha retomado el, el turismo, ha resurgido mucho, pues obviamente es una buena noticia desde el punto de vista económico, porque eso vendría a aumentar la presencia y por lo tanto los gastos, no sin que... embargo la mala noticia es que Estados Unidos nos volvió a poner en nivel 3 que recomiendan no viajar a la esto República no Dominicana. esto eh, el otro no sabe. así mismo Victor, así yo mismo. espero que eh, los televidentes siempre den seguimiento a todas las informaciones que el Ister trae aquí verdad, en cada programa porque a veces esas informaciones quizás son nuevas, quizás usted no le está todos los días dando seguimiento, entonces usted puede ampliar sus conocimientos y recuerden la importancia de la lectura. Claro y se actualiza. Esa claro, claro. es la finalidad, es, que es razón de ser, claro, la razón sí. de ser, claro, la razón sí, de ser claro. de este espacio contacto diario es precisamente sí. por eso, por eso es contacto. esa visión Claro, contacto con el mundo, además, el mundo. Eh, La experiencia y los conocimientos amplios que tiene el Lister de poder exponerlo, verdad, para todo el público de Y la forma de, en que lo expone, claro, Doctor. Gracias una vez Pero más. No, no, falta por... un temito. ¿no hay, 30 no, no, segundos? Hay tiempo. no hay 30 segundos ya, doctor. En enero, eh, se acabó el tiempo, ¿verdad? Sí. Era el de tiempo para... 30. Dame 30 segundos. Chingas? 30 segundos. Cuba aprobó la vacuna Adalá para ser aplicada a los niños de 2 a 11 años. ¿Es segura la vacuna cubana contra niños? Esa es la segunda después de la Soberana. Y sí. son tres dosis intercaladas cada 14 días te hablo Le traigo a colación eso, porque aquí se habla de la tercera dosis, ¿no? Con un 92.5% de, de efectividad. efectividad. Así que preparémonos que los niños nuestros también van. Para, ah, y el laboratorio Merck está poniendo a prueba un nuevo medicamento, una cápsula. Para un tratamiento para prevenir las hospitalizaciones, no ha sido aprobado todavía. Ok, bueno, se la a la vacuna cubana para los niños cubanos y lo del área, porque claro. habrá que ver hasta dónde puede, el alcance que pueda tener, ¿verdad? Así es. Gracias, doctor, gracias como siempre, como cada viernes, por compartir con nosotros este segmento en contacto con el mundo. El próximo viernes, Dios mediante. Nos volvemos a reencontrar con nuestro querido profesor, el doctor Octavio Lister. Agradecer como siempre a la parte ejecutiva de este grupo Telenor, que como siempre pues nos brinda todo su apoyo para mantener informada y orientada toda la región nordeste, el país y el mundo. A la parte técnica, José Paulino, a Melvin, a el Master, Mr. Edo, y a ustedes. Gracias por su amable sintonía.